Hola gente, bienvenidos a otro episodio sobre Flutter. En esta ocasión quería traerles un diseño un poco más radical, algo un poco más complejo con lo que podamos jugar y navegando por dribble encontré esta fabulosa aplicación para vender tablas de skate que no solamente tiene un diseño bastante atractivo y que rompe con lo normal o con lo que estamos acostumbrados en una aplicación de material design estándar sino que también tiene unas animaciones bastante copadas tanto en la list view cuando va scrolleando los elementos como pueden ver las tablas como que se giran en el sentido del scroll y luego hay una transición entre las dos pantallas para ver el detalle que no solamente tiene animaciones de entrada sino que tiene un elemento compartido que es la tabla que gira y se acomoda de manera vertical en una pantalla y de manera horizontal en la otra. A excepción de cómo animar los elementos de la lista, todos los demás elementos de animaciones, transiciones y layout ya los hemos trabajado, pero no viene mal repasarlos y ver qué podemos lograr. A nivel gráfico, lo único que vamos a necesitar son los artes para las tablas que queremos vender el resto son colores y textos, por lo tanto no necesitamos nada especial. Para tener algunos diseños de tablas que no sean colores sólidos, lo que hice fue tomar la imagen del diseño original, que sería esta, la de la cara, esa media derretida, y le creé una máscara para recortar la forma exacta, ya que esto está sacado del screenshot de la aplicación. Luego me bajé varias imágenes de una página que se llama Pixels que tiene imágenes que son de libre uso, por lo tanto no tenemos ningún problema con los autores y podemos utilizarlas libremente. Y a cada una de esas fotos le apliqué la misma máscara que había creado de la original, generándome estos simpáticos diseños que voy a utilizar como las tablas de mi aplicación. Yo utilicé la aplicación Sketch que está para Mac, pero esto mismo lo pueden hacer con cualquier otra aplicación de diseño como puede ser Figma, que creo que es gratuita, o Adobe XD o cualquiera que tengan a su alcance. Para empezar con esta aplicación vamos a empezar trabajando con la pantalla de una sola tabla la cual vamos a empezar planificando cómo la vamos a armar. Como siempre hago, esta pantalla la podemos dividir en diferentes bloques. Tenemos un bloque arriba que vendría a ser... Una pa la parte de navegación, por ejemplo, donde tenemos el botón de back y el nombre de la tabla. Luego tenemos una parte de contenidos, donde está la imagen de la tabla y algunas propiedades. Y por último tenemos un botón que ocupa todo el fondo. Esto lo podemos dividir en tres secciones que generan una columna. El primer elemento de la columna podría ser una fila, donde tenemos el botón de back y el título. Luego vendría otra fila que tendría la tabla y los detalles de la tabla y por último el botón a su vez este elemento va a ser una columna que va a tener diferentes textos y diferentes detalles por el fondo de este partido lo que podemos usar es un custom painter tener el fondo blanco estándar y el custom painter que pinte solamente la parte azul y para esta parte amarilla en lugar de usar una imagen vamos a crear otro custom painter que nos permita hacer este ranurado tipo un ticket de manera simple y que se adapte al tamaño una vez delineado este plan lo que vamos a hacer es directamente pasar al Android Studio y generar una aplicación desde cero para empezar a trabajar. Una vez creada la aplicación con el Wizard, estamos en este punto donde ya tenemos una aplicación generada automáticamente, que es la del Counter, la cual no vamos a utilizar. Y acá ya me acomodé un poco las cosas para tener el diseño y el emulador en paralelo para poder ir trabajando más rápido también importé los diseños de las tablas y agregué en el pubspec.yaml la línea de assets para poder utilizarlos luego le damos un package get para asegurarnos que esta configuración se tome y ya podemos empezar con el código lo primero que vamos a hacer es eliminar absolutamente todo el código que se genera en el en la creación de la aplicación y vamos a generar nuestra skate page nuestra skate page va a ser en principio un stateless widget y de paso les comento que la nueva versión del plugin de Android Studio ahora también nos genera el stateful widget con animation controller que si ven el código nos genera ya nos agrega el, el mixing, el controller y el dispose para utilizarlo con animaciones, nosotros después lo vamos a hacer pero a mano lo que queremos entonces es nuestro stateless widget que se llame skate page vamos a borrar este comentario y comenzar con nuestra aplicación como dijimos nosotros vamos a querer tener un scaffold para poder organizar nuestra aplicación esta aplicación va a tener un color blanco de fondo que es el fondo este blanco que se ve en esta pantalla y luego vamos a tener que crear el cuerpo principal de nuestra aplicación siempre que trabajamos sobre el body principal de nuestra aplicación es recomendable usar el save area ya que los teléfonos modernos tienen áreas como esta que está atrás de arriba con el notch que si nosotros no ponemos un padding correctamente lo que termina pasando es que nuestra aplicación se va a dibujar atrás del notch. El safe area, sabiendo en qué teléfono está ejecutando, deja un padding suficiente para evitar esas áreas sensibles y saber que nuestra interfaz va a estar en lugares seguros dentro de esta área segura entonces lo que vamos a tener es una columna y esta columna como ya dijimos al principio tiene una app bar si ¿sí? no es una app bar en el sentido de la app bar del scaffold sino es una un área que va a ser como la barra de la aplicación luego tenemos un área que va a ser el contenido y por último un área que va a ser el botón generamos nuestras funciones Y ahora sí podemos ejecutar esta aplicación y empezar a trabajar en ella. Lo primero que vamos a trabajar es el fondo, por lo tanto lo que queremos hacer es atrás de la safe area, o sea en toda la pantalla, incluido atrás del notch si hace falta, queremos dibujar este área azul. Por eso que vamos a poner un widget por detrás que es el Custom Painter. Este Custom Painter recibía dos cosas, uno es el Child que se dibuja enfrente y después un painter que se dibuja por detrás y a este le vamos a llamar blue painter por lo tanto tenemos que generar la clase blue painter que extiende de CustomPainter y nos obliga a implementar dos métodos uno es el TrueRepaint que es una optimización por lo tanto ahora vamos a decir que True que redibuje siempre por las dudas y el segundo es el método donde realmente vamos a dibujar lo que queremos dibujar nosotros es una recta utilizando un cierto Painter. Este Paint va a ser del tipo de la clase Paint y este Paint podemos setearle un color como por ejemplo vamos a usar el Light Blue después vemos si se parece o no y para la recta podemos usar uno de los constructores como este que nos permite decir que está en 0 de top 0 de... perdón, 0 a la izquierda que empiece en 0 arriba, es decir, arriba a la izquierda de la pantalla el ancho, si medimos más o menos a ojo esto parecería ser, si esta es la mitad de la pantalla, esto parece ser un cuarto. Por lo tanto podríamos decir que queremos tomar un cuarto de la pantalla y queremos todo el alto de la pantalla. Salvamos y ahí aparece nuestra barra celeste. No es el tono exacto azul, el accent se parece un poquito más. Eh, no es importante el tono exacto azul porque podemos hacer algo para calcular ese color en base a los colores de la tabla. Una vez agregado el Custom Paint, Ahora lo que podemos hacer es empezar a trabajar en los distintos componentes y vamos a empezar con el botón de abajo. Al ser un solo widget es un poco más fácil. Para armar este botón vamos a empezar con un container ya que lo que necesitamos es poder tener estos bordes redondeados y eso es mucho más fácil con un container. Este container queremos que ocupe todo el ancho posible y es un botón bastante grande que va a ser más o menos de 100 de alto. Lo ponemos de color negro para empezar a ver cómo se va viendo. Ahí aparece nuestro botón, pero aparece arriba y aparece arriba porque este container que es el del medio no ocupa nada de tamaño. Entonces lo que queremos hacer es decirle al contenido que se expanda todo lo necesario y ocupe el medio de la pantalla. Ahora sí nuestro botón se está yendo al fondo pero tenemos un problema que como el botón está dentro de un área segura y acá abajo hay componentes del teléfono el botón no llega hasta ahí. Como queremos tomar la responsabilidad de ocuparnos de que eso no nos moleste le podemos decir a nuestro Safe area que no queremos área segura al fondo de nuestra pantalla de esa manera cuando salvamos nuestro botón ahora sí se pega bien al fondo de la pantalla y ahora somos nosotros responsables de que nuestro widget, es decir, que en este caso va a ser el texto, quede lo más arriba posible para que no se quede, no moleste con el micrófono en este caso del iPhone para agregar los bordes redondeados debemos agregar una decoración que es de tipo Box Decoration y en este caso el color va dentro del Box Decoration y vamos a agregar un radio a los bordes pero solamente al top left y al top right y vamos a decir que es de 50, salvamos y ahora sí se genera el borde redondeado como está acá, vamos a darle un poco más de altura y ahí puede estar quedando. Luego, Adentro de este controller vamos a agregar un flat botón porque no queremos que tenga ningún diseño en particular y este botón queremos que tenga un texto que diga Add to Card. Salvamos y obviamente no vemos nada, pero si imprimimos algo acá y presionamos el botón, vemos que el botón está funcionando. Lo que está pasando es que el texto tiene color negro por defecto, por lo tanto no aparece en el... En el diseño es por eso que tenemos que darle un estilo a este texto que es un text style que va a tener un color blanco para empezar vamos a agrandar un poco la fuente y vamos a separar un poco las letras porque acá la separación entre letras es un poco más grande y vamos a darle un valor de 10 y al salvarlo ahora en nuestro add to cart aparece correctamente y podemos cliquear nuestro botón lo siguiente que vamos a trabajar entonces ahora es la columna del medio. Para eso vamos a decir que esta fila tiene varios hijos y uno de sus hijos va a ser un container. Ese container va a ser el que tenga la tabla. Para poder visualizarla donde está ahora la tabla, lo que podemos hacer es darle un color a este container y le vamos a tener que dar un ancho y le vamos a decir que de alto ocupe todo lo que necesite porque queremos que ocupe todo el alto de la fila lo primero que vemos es que sale desde muy arriba y toca el botón no es lo que queremos lo que tenemos que hacer es primero definir el alto de nuestra app bar que lo vamos a hacer de 96 puntos que es más o menos el tamaño de material design un poquito más tal vez a hacer 120 para que esto tenga dos líneas para los textos y ahora sí vamos a tener que agregar un padding adelante y atrás que lo vamos a hacer directamente en el row y le vamos a dar un padding de 32. Ahora sí tenemos una separación entre nuestros botones, separación contra el margen izquierdo y el tamaño de lo rojo es más o menos el tamaño de nuestra tabla. Lo que queremos hacer en lugar de tener una tabla en color rojo queremos poner una imagen exactamente dentro de este rectángulo. Para eso la forma más fácil es definir un Decoration y que ese Decoration sea una imagen. Por eso empezamos definiendo nuestro box decoration, le decimos que va a tener una imagen y que esto va a ser de tipo decoration image. Esta imagen la vamos a leer con el exact asset image y va a ser la primer board que tenemos cargada. Y adicionalmente le vamos a decir cómo queremos que calce esta imagen dentro del área y para eso le vamos a decir que queremos que cubra toda la superficie, salvamos y ahí apareció nuestra imagen aunque está cortada adelante atrás por lo tanto quizás contain, ahora sí que contenga toda la imagen, el otro lo que hacía era se estaba expandiendo más de ancho y como respeta el aspect ratio de la imagen la hacía más alta por lo tanto se cortaba, vamos a probar alguna de las otras boards que hicimos y todas se deberían ver bien solucionado el tema del board lo que queremos hacer ahora es poner la descripción de esta tabla para eso a la misma altura de este container vamos a crear otra columna y dentro de esta columna tenemos un texto que es la descripción, tenemos un divisor, luego tenemos otro texto que dice size, luego tenemos el tamaño de la tabla Luego tenemos una etiqueta para el material y por último tenemos el material. Y más abajo de todo, el precio. Salvamos. y Como pueden ver, no está funcionando. Acá hay un overflow que nos está avisando que estamos dibujando fuera del tamaño de nuestro widget. Y el problema es que nuestra columna está ajustándose al tamaño de estos widgets de alto y no está creciendo hacia abajo, por lo tanto, este texto no puede tomar múltiples líneas. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es tomar la columna y decirle que es flexible, cosa que se pueda extender hacia abajo y ahora sí aparecen correctamente sin ningún error de dibujo. Vamos a empezar a darle un poco de diseño para acomodarlo lo más parecido a la pantalla que queremos crear. Para empezar tenemos que alinear esto en el cross axis. Recuerden que si el main axis en la columna es vertical, el cross axis es el que cruza es decir el horizontal y esto queremos que sea al principio para tirar todo a la izquierda vamos a querer agregar algún padding que vamos a agregar solamente a la izquierda uno de 32 arriba uno de 32 y abajo uno de 32 a la derecha no vamos a agregar porque queremos llegar bien hasta la derecha con nuestra interfaz bien acá lo que nos está diciendo es que nuestro flexible no puede ser hijo del padding sino que tiene que ser al revés por suerte en el nuevo Android Studio tenemos esta opción de SWAT with parent que debería invertir el flexible y el padding, ¿sí? ahí los invirtió tenemos nuestro padding de 32, 32 el de arriba podría ser un poquito más porque queremos empezar después de la curva Vamos a poner 48 y abajo 48. Vamos a dejarlo ahí de última después hacemos algún ajuste fino. Vamos a trabajar sobre este texto. Le queremos dar un estilo. Vamos a usar los estilos que vienen con el Team. Que los podemos acceder de esta manera. Con Team of Context Text Team. Y aquí tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, queremos el body 1, display 1, estas son todas las nomenclaturas que usan material design para los diferentes textos, por ejemplo vamos a probar con title no tenemos el context por lo tanto se lo tenemos que pasar acá y lo vamos a necesitar pasar acá salvamos y vieron cómo se aplica ya un estilo predefinido si quisiéramos modificar algo, por ejemplo queremos que sea un poquito más grande pero queremos que mantenga las propiedades de lo que es un título podemos usar el copy width y acá podemos, por ejemplo, hacer que el font size sea de 22 puntos en lugar de lo que sea que tiene ahora. Como ven, se agranda un poquito el tamaño del texto. Vamos a separar el divider con un size box de 16 de alto, tanto arriba como abajo. Podríamos agregar un padding, es exactamente lo mismo. El divider en el video puede que no se llegue a ver del todo bien. Hay una línea muy muy finita acá por donde estoy pasando el mouse, que es este divider. Para el tamaño vamos a hacer lo mismo y definir un estilo de texto y para eso vamos a de nuevo usar un, uno de los temas de texto predefinido y queremos que tenga una separación entre letras de 10 el texto del tamaño vamos a utilizar la misma tipografía que ya teníamos lo mismo para el, para el material y nuevamente vamos a copiar el que usamos para el texto, size y lo vamos a aplicar al de Lo salvamos y ahí más o menos se va viendo parecido lo que queremos hacer ahora es acomodar los espacios en blanco lo que podemos hacer es en lugar de usar size podemos usar expanded widget estos expandex van a necesitar tener un child si no no expanden como un container vacío y vamos a ponerlos por todos lados donde necesitamos espacios en blanco Sería arriba y abajo del divisor entre material y el tamaño de la tabla y entre la tabla y el precio salvamos y ahora como ven las cosas se separan un poquito lo que podemos hacer es que para que no sea todo tan tan parejo a este le podemos decir que tengo un flex de 3 para que esta separación entre canadian maple y el precio tome más lugar que el resto y eso se va un poquito más arriba y queda un poquito más ordenado. Estos captions no me terminan de gustar, me agregan un padding a la izquierda. Vamos a probar con otro. El problema no es lo que estoy usando, sino el problema es el letter spacing. Aparentemente me lo agrega adelante la primera letra también, que no es algo que yo quiero. Por lo tanto, lo voy a dejar como estaba con el caption y le voy a sacar el letter spacing. En los dos lados y queda un poco mejor. Después veremos cómo separarlos. En el peor de los casos, siempre podemos hacer el buen agregar espacios y hacerle trampa a la interfaz. Ya se va apareciendo, en algunos detalles. Vamos a trabajar en el botón amarillo primero, que sería una de las últimas cosas que nos está faltando. Para eso, primero vamos a poner un container, ya que necesitamos darle tamaño a este texto. Queremos que ocupe todo el tamaño que pueda de horizontal y de vertical. Vamos a probar con 48 unidades. Y vamos a ponerle un lindo color amarillo. Cuando es así que necesitamos un color más parecido y no tenemos algún color en la librería de colors que nos da Material Design, siempre podemos abrir alguna herramienta que nos permita buscar colores en pantalla, como esta 2SX, donde yo puedo mover el mouse y ver el color. Y acá podemos saber que el color es 241-201-41. Una vez que tenemos los valores de RGB, los podemos convertir a notación hexadecimal. Y luego instanciar una clase color y darle el color en hexadecimal y agregarle dos Fs al principio. Estas dos Fs serían el canal alfa, es decir, ahí lo estoy poniendo opaco. Si yo pongo con 0,0 sería transparente y si pongo cualquier cosa en el medio es un semi transparente. Salvamos. Y ahora ese amarillo se parece un poco más, por lo menos, al amarillo que tenemos en el diseño original. Queremos alinear este texto en el centro y a la izquierda. Y después queremos darle un poco de diseño. Nuevamente vamos a usar el Team. Y acá vamos a usar un botón. A ver cómo se ve. No, algo más fuerte. Un Headline. Ahí me gusta. Pero quiero que esté una fuente negrita. Y acá sí le voy a poner el letter spacing. No me importa que agregue cosas adelante porque le voy a agregar algo yo a despacio, de espacio, así que no es un problema. Lo único que me está faltando acá es que deberíamos llegar hasta la derecha y eso no está pasando. Para ver por qué no llegamos hasta la derecha, lo que deberíamos hacer es abrir el Flutter Inspector. Podemos seleccionar nuestro container, que es ese. Nuestro container llega hasta ahí. Nuestro padre llega hasta ahí. Nuestro padre ocupa el 100%. Hay un padding que ocupa el 100% y este row es el que no está llegando hacia la derecha hasta la derecha, porque muy bien acá tenemos un padding que dice all y este all no debería estar, este en realidad queremos que sea only, left, top y bottom, salvamos y ahora sí vamos a apagar el del inspector, este se va a la derecha pero ahora mi texto se está yendo a la derecha por lo tanto deberíamos poder arreglarlo, por el momento vamos a agregar a este un padding que sea solamente a la derecha. Y de 32. Deberíamos hacer lo mismo con los otros. Pero como por ahora no van a cambiar. No me preocupa tanto. Ya casi estamos. Lo único que nos está faltando acá. Para completar la parte del medio. Es este troquelado. Y para eso lo que vamos a hacer es. A nuestro widget. Vamos a agregarle un padding. En nuestro texto. Solo a la izquierda de 8 puntos. Para hacer lugar para el troquelado. Vamos a darle 16. Y abajo de este padding. Nuevamente vamos a poner un custom painter. Eh, perdón, custom paint. Y este tiene un painter y este se va a llamar die cutting painter. Vamos a ir donde tenemos el otro painter y definirlo acá. Nuevamente extendemos el custom painter y esto nos obliga a generar dos métodos. Uno que siempre devuelve true y el otro donde vamos a dibujar. Para que se entienda qué es lo que vamos a dibujar, vamos a pasar al sketch un segundito, donde les quiero mostrar cuál sería la idea, y después vamos a ver cómo replicar eso en el código. Básicamente, yo ahora tengo la línea superior de las amarillas, voy a tener la línea inferior de las amarillas, y ahora lo que quiero hacer es unos cerruchos de esta manera, que me permitan ir tapando el amarillo del container con un blanco. Finalmente, cerrando así, voy a Cerrando de este lado, yo puedo ir generando un pad con el serruchito y cuando cierro el pad, pinto todo lo que está dentro de ese pad de blanco y eso debería taparlo amarillo. Ahora bien, lo que necesitamos saber es cómo dibujar estas líneas para que quede algo razonable. Lo primero que tenemos que definir es cuántos dientes vamos a hacer. Un diente sería la distancia entre una punta y la otra, y esta hendidura está a la mitad de la distancia, para que esto quede simétrico deberíamos decir que este tamaño y este tamaño tiene que ser lo mismo por lo tanto lo que yo voy a ir haciendo es empezar en un punto que sería por ejemplo el 0 0 luego hacer una línea que se mueva x para la derecha, x para abajo y trazar una línea en esa diagonal, luego x a la izquierda y x hacia abajo x a la derecha, a la izquierda, a la derecha, de izquierda, hasta llegar al final. Ese valor de x lo vamos a determinar en base al alto de esta línea, que sería el alto de nuestro widget, y con eso vamos a elegir la cantidad de dientes. Luego con la cantidad de dientes hacemos el alto dividido en la cantidad de dientes y con eso tenemos la profundidad. Vamos a ver si sale y cómo queda. Como dije, lo que quiero dibujar es un path. Por lo tanto, voy a tener una variable pad. Y a este pad le voy a decir que se mueva al 00 porque voy a partir de ahí. Luego necesito saber cuál va a ser el tamaño de mi paso. Vamos a hacerlo simple. Vamos a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes. Por lo tanto, vamos a decir que nuestra X va a ser el alto del widget dividido 6. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es movernos 6 veces hacia la derecha primero y hacia abajo entonces nos vamos a mover x a la derecha x hacia abajo luego nos vamos a mover x a la izquierda y x hacia abajo y así sucesivamente como esto lo queremos hacer seis veces directamente vamos a hacer un for y luego de terminar eso vamos a movernos de nuevo al 0,0 0 y vamos a hacer en realidad en vez de ir al 0,0 0, vamos a hacer un close que nos debería cerrar el pad nuestro canvas vamos a dibujar un pad que va a ser ese que creamos con nuestro painter. Nuestro painter y vamos a decir que el color es blanco y además de ser blanco queremos que pinte sólido, por lo tanto tenemos que definir que el estilo de painting sea fill. Salvamos y no se ve nada así que vamos a debagar un poquito. Estuve un poco confundido, tuve que hacer un poco de research, pero finalmente encontré mi error. Mi error es que este move to o el relative, relative move to es justamente es mover la punta del pincel con el que estamos pintando, que sería levantarlo, moverlo y volverlo a apoyar. Lo que yo estoy queriendo hacer en realidad es un relative line to porque quiero empezar en 00 y moverme, dibujar una línea. Hasta estas posiciones. Si yo ahora cambio eso y salgo, como ven, ahora sí aparece unos pequeños puntitos, unos pequeños triangulitos rojos. Esto quiero 6 en realidad y se me están yendo de tamaño. Lo primero que me está pasando es que está arrancando de acá y no de allá arriba. Eso es porque tengo mal el orden. Lo que vamos a hacer es este custom paint lo vamos a intercambiar con el container. No, lo que vamos a hacer es empezar en menos x, menos 2 por x y este es uno menos, ahí estaría correctamente ubicado si, le ponemos, si lo convertimos a blanco ahí ven cómo se ve el troquelado similar a que tiene el diseño original y finalmente pudimos completar ese Custom Painter aunque nos dio bastante trabajo como ven a veces hay que pelearse un poquito pero no fue tan terrible nos está quedando la parte de lo que sería la, el título y el botón de Back vamos a hacerlo rápido, vamos a tener que agregar los hijos de esta fila, vamos a agregar un material button cuyo child sea un icon, vamos a usar el defecto de Android, no nos vamos a preocupar por este diseño raro, si sí nos vamos a preocupar por el color y por el tamaño, el on press para que se vea el efecto del de ripple effect de material design y luego del botón vamos a agregar un texto que va a tener el nombre de esta tabla y junto con el nombre vamos a definirle su estilo de nuevo a partir del team que vamos a tener que pasarle un contexto y pasarlo acá también vamos a agarrar el app Team y de acá podemos sacar el Label Style vamos a quedarnos con los Text Team, vamos a hacer un Caption, perdón un Title y vamos a agrandar el tamaño de la tipografía y hacerla negrita. Y necesitamos además darle un espacio a las letras. Nuevamente, nuestro texto no hace overflow y eso es porque a nuestro row le vamos a tener que decir que es flexible. Acá se pone un poco denso el asunto, es una cosa que todavía no, no termino de, de encontrarle una mejor solución pero en este caso como tenemos un texto en un row, el row solamente sabe crecer de manera horizontal y no vertical, por lo tanto no se adapta bien, por lo tanto tenemos que hacer un wrap de este texto en una columna. Sigue pasando lo mismo, pero ya habíamos aprendido cuando hicimos la columna del medio, que si esta columna yo la envuelo en un flexible, hago que la columna sea flexible, por lo tanto el texto ahora sí sabe hacer un wrap. Ahora me queda el tema de ajustar los tamaños y para eso entonces vamos a, vamos a empezar a darle condiciones a esta, a esta fila. Para empezar vamos a decirle, vamos a sacar el container y ya ahí empezamos a ver un poco mejor las cosas. Vamos a meterla dentro de un container y ahora sí, ahí volvió todo un poco a la normalidad. Faltaba un container acá para que tome todo el alto del medio y algunos ajustes a los tamaños de acá arriba, vamos a trabajar un poquito primero en esto, nuestra columna necesita primero separarse de nuestro botón de 48, la tipografía es muy grande, vamos a ir a 32, 26, y más o menos está bien, más separación y necesitamos que la S de Slime esté a la altura de ese widget por lo tanto esta columna vamos a tratar de alinearla pero para que eso pase vamos a tener que agregar un espacio arriba de la mitad del alto del botón y acá definir que todos los widgets arranquen arriba del robot así sube S ahí la S coincide con más o menos coincide con la flechita como coincide de este lado vamos a hacer un push start por las dudas y ahí queda completa nuestra primer pantalla obviamente no es pixel perfect hay detalles, algunos podríamos mejorar el espaciado entre los párrafos, algunos espaciados de letras, acá falta una separación entre la palabra size y el tamaño, son súper detalles, no quiero perder mucho tiempo más, acá tengo una, una sombra que acá no la repliqué, pero creo que por el capítulo de hoy está bastante bien, hicimos una copia bastante fiel del original, lo que vamos a estar trabajando en el próximo capítulo es en la pantalla esta de los board donde el color de fondo tiene una relación con el diseño y vamos a ver cómo hacer para calcular ese color de fondo automáticamente en base a la imagen que sea el diseño Bien gente, hemos llegado al final de este episodio espero que les haya gustado ver nuevamente cómo construir interfaces si les gusta déjenme en el comentario. podemos buscar otros diseños así que tengan cosas fuera del ordinario y que les ayuden a ustedes a entender un poco más el proceso de crear las interfaces visuales con Flutter. No se pierdan la serie que sigue porque vamos, como ya les dije, a hacer la otra pantalla y agregar todas las animaciones que se ven en el GIF para lograr una aplicación muy copada. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, compartir el video si lo creen necesario y déjenme todas sus dudas en los comentarios. Hasta la semana que viene y chao.